Hola, buenas tardes y bienvenidos a este avance informativo de las 8. Como son la pobreza, la desigualdad, la educación y la sanidad, lo ha aprobado hoy el gobierno catalán. Lo recusará en las causas por inconstitucionalidad o conflictos de competencias que afectan a la generalidad. Aseguró que si el panorama empeoraba, no descartaría volver a la vida política. Luis Velasco, portavoz de UPyD, ha comenzado su comparecencia haciendo una reflexión en cómo ha cambiado la comunidad desde hace dos años hasta ahora. Desde el PP catalán acusan al gobierno de Artur Mas de intentar desprestigiar al alto tribunal. En este barrio madrileño, Lavapiés era donde la banda actuaba. Se les imputan 11 delitos por robo con violencia. Sus víctimas eran mujeres mayores y turistas que caminaban solas por estas calles a altas horas de la madrugada. Y en deportes seguimos a la espera de que se resuelva el futuro de Roberto Soldado. Continuamos en el continente americano. No ya no queda rastro del verano. Aquí en Alicante acaba de dejar de llover hace pocos minutos y se han llegado ya a registrar más de 40 litros por metro cuadrado. Que nos sitúan por delante de países como Japón y Suiza. Ahora vivimos seis años más que hace dos décadas. El jugador que no sabe si viajará el jueves con el Valencia en su gira por Estados Unidos se mantiene firme en su postura. En concreto 86 años frente a los 82 del resto de España. Las causas, más hábitos de vida saludables y mayores políticas de sanidad y, sociales. y a estas horas el cantautor Luis Eduardo Aute presenta en Madrid su último trabajo, El niño que miraba el mar. Quien ha elegido la playa para esta última semana de agosto se ha encontrado con bajas temperaturas y tormentas que podrían afectar al tendido eléctrico. Un trabajo basado en una fotografía de 1945 cuando Aute tenía dos años. Con su voz nos despedimos. Feliz noche. Adiós.